Sí vemos que en la gran cantidad de casos que nos han allegado, pues lo que existe es un anónimo, y es la mayor proporción de lo que la gente relata. No sabemos quién es. Es un no identificado, un engabuchado. Iba en una moto, vino aquí y me hizo esto, pero no sé quién es, ni, ni se reporta tampoco, ni nadie se reivindica ese, esa violación. Nos llama mucho la atención porque antes eran líderes digamos, de las cúpulas, ¿no? Líderes sociales, presidentes del de sindicato nacional de X o Y, rama industrial. Pero ahorita no, ahorita es gente muy sencilla de la base que está haciendo su labor de reivindicación de un derecho. Eso sí, está reclamando algo importante, el derecho a la tierra, el derecho a la educación, a la salud, eh, que se haga bien una consulta previa porque hay un interés sobre su territorio y tiene que participar en esa decisión como habitante. Y a esos, a esos actores son los que están haciendo pues, toda la presión de violación de, de los derechos humanos. También el cine lleva esto a otros escenarios, escenarios del gobierno, escenarios, escenarios de la fuerza pública con los cuales hemos dialogado y lo que vemos allí es que hay una, una falta de estrategia o de decisión política o, y, de, y también de efectividad en que estas cosas sean transformadas.